Compañeros, ya he jugado Pokémon Escarlata y hoy os traigo 5 aciertos, 5 mejoras brutales que nos traen estos juegos. Ya sabéis que se han filtrado hace unos días y yo he podido probarlo y después de la funada increíble que me hicisteis ayer en el vídeo anterior donde os dije 5 errores graves, hoy os traigo lo contrario, 5 temas muy positivos que os van a gustar, ya os lo digo yo, y para que veáis que yo soy crítico en cosas malas y cosas buenas, soy capaz de ver lo bueno y lo malo. Como siempre, esto es objetivo, perdón, subjetivo, es una opinión en mi caso, hay cosas que afectan más, otras que menos, en vuestro caso puede que no tengáis la misma experiencia, no pasa nada, pero bueno, eh, habrá cosas que no sean tan subjetivas, sino que sean pues joder, cosas que hay ahí y punto, ¿vale? Así que no me enrollo más, vamos a darle caña. Voy a comentar cinco cosas que, como ya sabéis, no hay una mejor que otra como tal. Las voy a comentar según me las iba encontrando en el juego y yo iba diciendo ¡Ostras, esto está guapísimo! Empezamos con el tema del arte, el estilo artístico. Esto sí que es algo un poco más subjetivo, pero que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. El tema de pues que es todo muy colorido, que es todo muy armónico, todo queda muy bien. Yo creo que eso es un puntazo muy fuerte en este juego y en cuanto entras, cuando empiezas a jugar ya lo ves ya dices ostras qué guapo qué bonito es todo eh, me siento en un mundo muy bonito en general es que no, no, no hay otro término mejor que de para definir esto y creo que, que había que decirlo no además hay un tema que quería concretar y es que en eh, la mecánica de la teracristalización también es muy bonita es justo un punto donde esto se potencia porque básicamente es un destello de luces partículas y colores que pues podía quedar demasiado sobrecargado o algo así, y no, yo creo que queda muy bien metido en este juego, y no sé, me ha gustado especialmente, no en sí la mecánica como tal, que bueno, eso es otro tema, sino el hecho de lo bonita que es, de cómo encajan en los combates. Los combates sin telacristalización, igual diría que son un poco más sosetes, pero cuando metes ahí la mecánica... Queda 10 de 10 y quería comentarlo. Vamos con el punto número 2 que sería el tema de los personajes y su personalidad. Hay una cantidad de personajes brutal en este juego y todos tienen una personalidad diferente y bien definida. Es increíble, eso me gusta un montón y yo creo que es por... El tema de la personalización de cara, que también la puedes hacer en tu propio personaje y eso mola bastante, pero eso también se aplica a los personajes del mundo y se nota cómo la expresión va cambiando y queda claro quién es más timidillo, quién es más extrovertido, quién es más loco. Eh, yo creo que eso le da un punto brutal, sobre todo en el tema de la historia, ¿no? en el desarrollo, porque tanto personaje y con tanta personalidad, pues... Te hace empatizar más con unos, más con otros... No sé, creo que es un, un buen punto que quería comentar y que sé que os va a gustar muchísimo. Yo creo que es en el mejor juego en el que está llevado a cabo esto. Porque ya en Leyendas Arceus empezaron un poquito, pero aquí lo han llevado a un nivel un poquito más alto. Y eso me gusta bastante. Vamos a pasar al punto 3, que sería los nuevos Pokémon y su inteligencia artificial. Quería agruparlo un poco todo... El tema de que los Pokémon nuevos son, para mí, con un diseño muy bueno y que encaja muy bien también en la región. Son un diseño que creo que queda muy bien, de verdad, lo digo totalmente en serio. Según te los vas encontrando, están bien metidos en el juego. Que si una araña por aquí en un árbol, que si, eh, no sé, los pajaritos volando. No sé, es como que está muy bien, muy bonito y, y es clave en el, en el juego, ¿no? Y luego la inteligencia artificial... Eh, que hace que el, no todos los Pokémon estén haciendo siempre lo mismo. Por ejemplo, te encuentras un, eh, no sé, un spoiling de estos, ¿no? ¿Cómo se llama? <risas> un lechón, madre mía, me voy a la genera tercera generación como si no hubiera un mañana, eh, te encuentras un lechón y no siempre está correteando por ahí, hay veces que está dormido, hay veces que está cerca de un árbol, veces que está más pues, por la hierba sin más, cada uno haciendo un poco lo que sea y además interactúan contigo cuando estás en combate es decir, a veces se quedan mirando otras veces si tú estás quieto en el mundo también se te quedan mirando o te atacan es como que se nota que estás en un entorno con Pokémon diferentes, no, no si Siempre lo mismo que en Leyendas Arceus era un poco ya cuadriculado. Aquí han dado un pasito más y se aprecia, se nota, se siente. Y eso es brutal. Vamos con el punto número 4, que tiene un poco de relación con este. Pero quiero hacer hincapié en, en, en el mundo. Es decir, el mundo es verdaderamente enorme, compañeros, y está muy vivo. Cuidado con esto, ¿vale? Aquí me vais a decir, no, pero en los vídeos se ve que no hay tantos Pokémon cállate, o sea, no tienes ni idea. En cuanto lo pruebas, te das cuenta de que en tu entorno, en el entorno local, obviamente no estás viendo al fondo un Gyarados y un Skarmory y un... no estás viendo miles de Pokémon por el cielo y cosas así, pero en la vida real tampoco miras al cielo y ves 50.000 pájaros ni, ni, ni animales. Entonces yo creo que tiene todo el sentido del mundo que en tu entorno cercano veas Pokémon y que además no salen de una manera antinatural, salen pues de repente de una manera natural, como si hubieran estado detrás de una roca o detrás de una hierba y antes no lo veías bien, no hacen el típico que aparece aquí y ya está, de repente tienes un Pokémon en la cara. No, normalmente aparecen de una manera natural y eso se agradece un montón, porque, joder, es que te das cuenta de que estás en un mundo rodeado de Pokémon que antes no veías y de repente dices, coño, si aquí había un Scatterbug, por ejemplo, ¿no? Y no sé, me gusta bastante este punto, creo que le da mucha vida al juego y que está muy bien hecho, mejor que en Leyendas Arceus, diría yo, bastante mejor y quería recalcarlo porque es una mejora increíble y que era necesaria para un mundo tan grande, ¿no? Además, dentro del tema del mundo grande... Quería decir que te dan la libertad muy pronto, en cuanto empiezas ya a jugar, hay no solo libertad a nivel de que tienes teletransporte, no vuelo de ni nada así, sino que tienes teletransporte a los centros Pokémon, a puntos claves, y eso es genial, sino también que hay muchísimos Pokémon de muchos tipos, en la Ruta 1 yo creo que puedes conseguir como... 9 eh, o 10 especies diferentes eh, en, yo que sé, en los primeros 15 minutos de juego. Es espectacular, eh. Esto os lo digo totalmente en serio que me ha gustado bastante. Además, en el tema de este mundo grande, quería recalcar el tema de Coraidon o Miraidon, la montura. Es algo completamente necesario. El mundo es demasiado grande. Es, es de verdad, es muy grande. Y si no tienes la montura te das cuenta de que te cuesta un poco o te das cuenta de que avanzas muy despacio y en cuanto tienes la montura dices ¡Wow! ¡Qué bien va! ¡Es brutal! Hay gente que ha criticado esto como si no le fuera bien, no ha sido mi experiencia, no ha sido mi caso, me ha ido bastante fluida, bien, sin bugs, todo genial y pues eso que te da una libertad y una fluidez en el mundo bastante grande. Así que le doy mis 10 totalmente. Y por último quería dejar el tema de la historia, compañeros, que es algo que ya he visto a mucha gente alabar por ahí y en efecto, o sea, la verdad es que es bastante buena, creo que merece la pena que la juguéis y os va a gustar mucho, ojo a esto, os va a gustar, desde el minuto uno tienes ápices de misterio, ápices de intriga, yo creo que es una historia muy bien llevada, también lo tengo que decir, porque este tema de las personalizaciones, o las personalidades de los personajes, ayuda mucho, entonces, bueno, no quiero entrar mucho aquí, porque ya sería obviamente entrar en spoilers, pero le tengo que dar un aplausazo a Pokémon, porque la historia ha cambiado por completo de lo que es infantil y, no sé, mediocre, a algo bastante más decente, la verdad, o sea, esto sí que es una diferencia abismal a otros juegos lo tengo que decir totalmente y nada compañeros, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, como veis eh, Pokémon Escarlata y Púrpura tienen cosas buenas y cosas malas, o sea no es un juego perfecto, pero en general os tengo que decir que es un juego que se disfruta mucho, no os preocupéis por las cosas malas, ni por las cosas muy buenas, todo en su armonía, en su conjunto se disfruta una barbaridad, a la gente le está encantando, así que no os desaniméis por las cosas malas, ni os motivéis mucho por las cosas buenas, tomadlo como un juego más de Pokémon, disfrutadlo como fans que seréis, y nada, eh, si os ha gustado este vídeo o estos vídeos, reventad el botón de like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!